buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo un vídeo donde me he encontrado tres sorpresas muy agradables en forma de diamante así como otros lances eso sí, mucha lluvia y más lluvia en las tierras del Mississippi y sin más preámbulo comenzamos enfrente tenemos una zona de descanso, un hábitat de ciervo de cola blanca, mira, ahí vemos uno nivel 2 cogemos un 30 y disparamos muerto doble pulmón. Vemos que salen las hembras y algún otro macho corriendo. Vamos a ver si podemos hacer algún lance por aquí. Vamos hacia parte que lo busque. Venga, parrete, búscamelo. Y vamos a avanzar despacito sin correr porque aquí los animales me he dado cuenta que no, no corren mucho. Se quedan por la zona como hay mucha vegetación y poca visibilidad. Y no suelen correr mucho, así que si podemos hacer otro lance. Mira, escuchamos la llamada de advertencia, le han cambiado el sonido. Ahora aparece una cisterna. Vamos a ver si localizamos algo, esas son hembras. A ver si puedo ver algo por ahí. No vemos nada, Perrete ya ha encontrado la pieza. A ver si Perrete, un poquito por favor. No, no tengo tiros, son hembras Y a las hembras no, no me gusta dispararle Vamos a ver Nada, no, no vemos nada aquí Vamos a mirar por aquí Vemos el hábitat, la zona de descanso Venga, frente, siéntate, así no, no hace ruido Vamos a mirar por los prismáticos Si pudiéramos ver entre el follaje otro animal bueno y si no vamos a, a recoger a nuestro ciervo un oro 220 con80 escuchamos otra llamada de advertencia y enfrente vamos a mirar por los prismáticos mira ahí lo tenemos es un macho cogemos el 3006 vamos a ver si lo localizamos mira está de espalda a ver si se nos gira se nos gira Venga, y muerto Doble pulmón también Desde luego que el 30-06 tiene una, una penetración magnífica Y con este animal Pues los deja desde luego en el sitio Ya sale el parrete corriendo Vamos a seguir mirando Por si hubiera un otro animal Pero yo creo que las hembras que estaban Y el macho el nivel 1 que hemos visto antes Con los cornas chiquititas Se habrán ido Ya dos disparos es demasiado Y vamos a ver ¿Qué puntuación roja. Os dais cuenta de todo el hábitat de descanso que tenemos aquí Fijaros siempre en las huellas Que eso os va a llevar a, a localizar los, los animales Vamos a ver qué puntuación tenemos Otro oro, 196,30 Doble pulmón también Vamos a seguir mirando Y, y si no, no vemos nada, pues nada Os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que sea que se ha cazado, hemos empezado de, de abajo hacia arriba, otra vez a cazar y vamos a continuar con, con la caza aquí en los pantanos del Mississippi. Tengo marcado un cerdo salvaje nivel 4, va huyendo, va corriendo entre a, a través de los de los campos de algodón, pero voy a intentar el lance a ver si lo puedo marcar. Mira, y lo marco otra vez. Vamos a coger el 30 -06. A ver si lo localizamos Mira, ahí está A ver qué pasa Allá. He fallado ese, le da la vuelta Ese sí le ha impactado Sale corriendo Y otro impacto, ese animal está muerto La verdad es que estos puestos elevados están bien Pero tienen una, una pega Porque hay zonas en las que no podemos disparar Porque tenemos un, un cristal me gustan más los puestos elevados que podemos encontrar en alemania en el que podemos disparar por los por los 360 grados pero bueno vamos a recoger más venga aparte búscalo como veis está lloviendo que es la, la tónica general en este mapa mucha lluvia hay gente que le molesta pero no a mí me gusta la lluvia puesto que, que camufla nuestras nuestras pisadas y el ruido perrete está hoy como su nombre un poco perrete Claro, tiene la, la amistad un poquito baja Vamos a decirle que busque otra vez Pero no, no, no encuentra, estamos demasiado largo Vamos nosotros a, a encontrar antes el animal que, que él Escuchamos, hay una, una llamada de advertencia Me parece que era de un, de un mapache A ver, Parrete, venga, búscalo Nada, parrete está se está deteniendo. No me lo No me lo localiza y ya vemos a nosotros el, el... contorno, ¿no ves? Se ha puesto otra vez junto... Sin decirle nada... Vamos a ver... Qué puntuación nos arroja nuestro marranete salvaje... Un buen cochino... Un oro... 133,20... con ah, si sí, le hemos dado el pulmón el primero... Y el segundo también... El primer disparo... Fallamos... Pero menos mal que... Que se nos paró... Tiene un color bonito... Un dorado oscuro ahí... Con manchas... Y ahora... Os voy a poner el mapa, para que veáis dónde ha sido abatido, justamente en el centro del mapa, donde, en el meandro ese, que tenemos un campo de cultivo. Y voy a felicitar a Perrete, voy a decir que se siente, para subirle un poco la amistad y que nos haga caso, porque si no se vuelve un poquito rebelde. Vamos a darle primero una galleta. Como vemos que no le ha subido la, la amistad, le vamos a hacer una, una caricia a Perrete una caricia muy bien campeón ya vemos que le ha subido la, la amistad a dos corazones y vamos a, a seguir mirando y a continuar con la caza aquí en estos campos de algodón a ver qué que nos encontramos no vemos nada entre las líneas mira ahí tenemos un oso que viene para nosotros cogemos el 30 06 nos ha olido se levanta y disparamos Impacto en el corazón. Vamos a, a recogerlo, venga, apriete, búscamelo. Vemos corriendo que hay enfrente, hay otro otro oso, pero vaya, no, ya se me ha ido, se me ha ido ha cruzado la, el camino, la carretera. Voy a ver si lo puedo localizar. Voy a pegarme una carrera, pero va a ser va a ser complicado, va a ser complicado. Vamos a ver. Aquí entre los, los campos de tabaco, esto parece que, que es tabaco o algo así no es fácil verlo a ver si entre los surcos no es maíz no no lo sé la, la plantación que, que será maíz, tabaco no, no lo veo entre los surcos así que vamos a, a recoger a nuestro a nuestro oso negro que desde luego le han, le han mejorado el, el pelaje este es negro del todo desde luego han, me gusta como han mejorado el oso negro sobre todo en, en los colores y vamos a ver qué qué puntuación nos, nos arroja nuestro sitio vamos a ver vaya un diamante madre mía 22 con 80 color negro negro negro desde luego que, que es un animal precioso así que lo voy a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis dónde donde ha sido batido nos hemos ido un poquito más más al norte y estamos eh, yendo hacia el este, así que vamos a continuar con la caza. Llegamos a otro hábitat, a otra zona de descanso. Venga, mira, ahí tenemos un ciervo con la blanca, vemos hembras, ahí tenemos uno bastante apañado. Ese también, vamos a seguir mirando. ahí tenemos un oso, mira un nivel 7. Voy a ver si puedo hacer un lance doble. Vamos a ver. No, están los árboles en medio. A ver. Mira, voy a disparar al, al oso, cogemos el 30-06, aportamos y disparamos a uno, salen corriendo los otros animales, Mira, vamos a ver si podemos disparar este, y disparamos, no, no le hemos dado muy bien, y encima nos hemos quedado sin munición. Bueno, pues vamos a, a recoger a nuestro oso, recargamos la munición del M1. Y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Sigo lloviendo para no variar. Vamos a ver, ahí hay una hembra. No, ya son hembras los que nos quedan. Los machos han salido corriendo. Un oro. 20 con 10. Y vamos a decir a PRT que nos busque al, al ciervo. Ya sale perrete corriendo. Vamos a ver si localizamos la sangre. Yo también voy a correr en esta ocasión. Puesto que está lloviendo, aunque hagamos ruido, pero se va a atenuar un poco. Vemos aquí el impacto. No, impacto en, en órgano no vital. Así que nos va a penalizar. La puntuación que tenga nos va a penalizar. Si es un oro, nos va a dar una plata. Y si es una plata, nos va a dar un bronce. Pero yo por el tamaño de la cuernas, creo que era un buen animal debería ser oro pero seguramente aunque tiene buen sangrado ahora nos va, a, nos va a penalizar ya estamos llegando vemos el contorno cian y a ver qué puntuación nos arroja una plata con 238,30 le hemos dado en el estómago y debería haber sido oro ya les voy a poner el mapa para que veáis dónde hemos ido y seguimos con la caza Llegamos al campo de maíz y he escuchado una llamada de apareamiento de cerdo salvaje. Vamos a mirar. Mira, ahí está descansando. Tenemos un macho. A ver qué tenemos por ahí. Mira, ahí tenemos una hembra. Otro negrito que no puedo verlo. Vamos a ver si hay alguno más. Ahí tenemos otro que no lo veo. A ver, ahí tenemos otro. Mira, un 5, un 5, media, un cinco media. Así que vamos a acercarnos despacito a ver si podemos hacer un, un buen lance está costadito descansando ahora está luciendo el sol cosa que no es normal vamos avanzando agachado muy despacito ah, vemos si sí, es un es un hábitat lo teníamos marcado ...el hábitat, la zona de descanso vamos a decir a perrete que se nos quede quieto no vaya a ser que se nos ponga delante y nos impida hacer el lance Vamos aquí entre el maíz, que definitivamente es maíz. Cuando Caceloso no sabía si era, si era maíz o, o tabaco es maíz. Ya lo vemos ahí. Vamos a girarnos para tener mejor ángulo. Nos vamos a desplazar un poquito a la derecha. Tenemos buena distancia. A ver aquí entre estos dos árboles... Mira, un mapache, un mapache tenemos la llamada del mapache que nos ha olido, nos ha visto vamos a ver, ahora desde aquí desde aquí ya tenemos buena posición vamos a marcar nuestro animal cogemos sí. vamos a ver disparamos el cerdito está muerto vamos a ver si vemos a uno vemos a que salen corriendo a ver si puedo hacer lance no, no tengo tiro, van de espaldas entonces le daríamos en, en los glúteos, en los cuartos traseros si no pincharíamos en carne como decimos pero nos fastejaría el trofeo así que vamos a, a recoger nuestro animal vamos agachadito venga, para que lo por si nos saliera el el mapache ese que nos ha coñido antes voy a ver si lo localizo por aquí voy a coger el reclamo por si contestara es una hembra vamos a ver si la localizo no la localizamos así que vamos a, a recoger a nuestro marranete y así vamos a darnos una, una carrerita ya vemos allí el, el contorno cian, pegamos un saltito tronco este y a ver qué puntuación nos arroja nuestro nivel 5 un diamante, 144,30 Un diamante por, por los pelitos Pero un diamante La verdad que es bonito Vamos a disecarlo A ver si lo podemos ver mejor ¿Es que cuando está tumbado. nada Así que no Lo voy a guardar y os voy a poner el mapa Para que veáis dónde ha sido cazado Veis aquí en, en estos campos de, de cultivo de ahí En la zona del centro Y seguimos Hemos llegado a una zona de descanso del mapache, mira, ahí tenemos un nivel 3, mira, un nivel 5 media y otro nivel 3. Voy a intentar hacer el lance con la escopeta, vamos a ver, ponemos la distancia, voy a poner la mira, para el 5, le damos a uno, le damos al otro, vamos a ver qué tal la mira ya, y otro disparo al 5, sale ahí corriendo el otro a ver si puedo hacer el lance... No, yo he fallado, he fallado, ya corría mucho Pero bueno, hemos abatido dos Venga, parrete, búscamelo Desde luego, me gusta más la escopeta Que el nuevo calibre de 22 Hornet, no, no me gusta Aparte que pesa mucho, son 4 kilos de De arma Y con la escopeta podemos cazar Todo lo mismo, vamos a ver Aquí tenemos un diamante Gris, 12 con 30 Y qué simpático es La verdad que me gusta el, más el gris que el, que el rubio o el común Vamos a ver, venga, torrete Búscame el siguiente, lo tenemos ahí enfrente Vamos a verlo Vemos que es un rubio, nivel 3, una plata 7,60 Venga, perrete, búscame a ver si hubiéramos dado Al otro, aunque sea de refilón Que como esto no tienen órganos vitales Con un plomazo van cayendo No, no encuentran nada Así que vamos a acercarnos Mira, lo escuchamos ahí, la llamada de advertencia A ver si lo podemos ver no, no lo vemos Pues nos vamos a acercar Vamos a correr, puesto que corremos nosotros casi más que ellos Y si un tiro por los cuartos traseros por detrás También lo podemos abatir No No vemos nada Ha tenido que salir corriendo Estamos llegando a la carretera Vamos a ver si la, si la ha cruzado Vamos a ver Vemos las heces por aquí. Ahí vemos otros hábitats. No, por aquí no está. Cruzamos la carretera. Vamos a ver. Dice que acaba de pasar ahora mismo. Aquí hay un hábitat. A ver si lo marcamos. Mira, un hábitat nuevo de conejo castellano. Que es donde descansan. A ver estas huellas. Sí, por el peso es el nivel 3 que ha salido corriendo. Pues voy a poner el mapa. Mira dónde ha sido abatido. He venido cazando por todas las raquetas de tenis. Y yo creo que me voy a ir a montar el vídeo que la jornada soy fructífera ¿Eso qué es? Nada ah, es una hoja. Parecía que era un animal volando. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!